Votar es unir. Votar es amar. Votar es participar. Votar es diversidad. Votar es educar. Votar es democracia. Votar es sumar. Votar es justicia. Votar es cambiar. Votar es despertar. Votar es crear. Votar es memoria. Votar es elegir Votar es transformar Votar es igualdad Votar es progresar Votar es crecer Votar es avanzar Votar es poder Votar es cultura Votar es fundamental Vota huevón